Las redes están calientes así y más es. con este acontecimiento, así es que... Ay, ay, ay. Ah, bueno, vamos, vamos a conectar con Roberto. ¿Cómo te, trata, ¿Cómo te trata el frío? Eh, de los Hola. Vamos a aprovechar la presencia tuya para darle la bienvenida a Génesis. Quería, quería hacerlo después de tu introducción. Para no perder la costumbre. Ah, sí, pero eh, nada, vamos eh, la bienvenida a Mr. Genesis. ¿Cómo está Genesis? ¿Cómo está Nueva York, los dominicanos? Dice todo dice lo que dice está el calorcito, aquí. ¿cómo está? Eh, que... Ay, Hace un frío fuerte. Mira, de, de verdad que la temperatura hoy todavía más fría. Eh, por ejemplo, cuando cae la nieve, primero, eh, buenos días a todos nuestros televidentes que están conectados a través de Telenor Canal 10. Canal 310 a nivel nacional y nuestra gente que está aquí conectada a través del de, de, 10-14 de últimos cables para la América. Eh, mira, Mayel, después que cae nieve, la cosa se pone más fría. E incluso cuando está cayendo la nieve, no hace tanto frío anoche. Digo, en el día de ayer eh, pasó prácticamente desde las eh, 11 de la mañana hasta la prácticamente las 8 de la noche de eh, bando o sea, hoy esa nieve, más el viento, eh, wow. eh, las temperaturas se sienten unos 20, 19 grados Fahrenheit. De hecho, aquí ahora mismo estoy en pleno Times Square, que es una de las zonas. Eh, ¿Están saludando? Bacanas? Yo creo que, mira, te vamos a interrumpir porque había alguien que pasó detrás y estaba saludando a mí, eh. yo asumo que él es dominicano. Eh, saluda. <risa> saluda. Saluda. Aló, no me di cuenta, debieron de decirme para agarrarle que mandara su, no, saluditos. Puede. De, de, de navidad eh, les cuento que por ejemplo ahora mismo aquí la brisa yo las orejas no las siento porque privando yo a americano no me puse la ufanda ni me puse tampoco eh, te, te pasó, te pasó como una vida Roberto no deje más esta área de, de la cara Roberto y de verdad que eh, eh, bastante frío está haciendo Roberto más adelante nos vamos a parar un poco no más adelante no escucha, para eh. poder hacer ya los demás segmentos pero sí quisimos entrar y para que ustedes vean la eh, la parte de Nueva York, que mucha gente eh, tiene la oportunidad de conocer, pero hay otros que ilusionan con venir principalmente a esta zona, que es uno de, eh, de, de los lugares más emblemáticos, como dije. Aquí se han firmado cientos de películas, es donde están la mayoría de teatros, de cines, eh, están también eh, muchas tiendas de marca, y es eh, donde el marketing está a la orden del día, pues con sí. el tema de las pantallas. Déjame ver si puedo. Colocarle las la pantallas para que puedan ver. Ok, esta cámara siempre me come. Pero vamos a ver. Okay, vamos a ver si puedo. No puedo conectarme con la... Bueno, no voy a dar una vista así, más o menos. Esto eh, es donde el marketing se pone a la hora del día. Ustedes saben que aquí, por ejemplo, una publicidad... Principalmente eh, en las famosas escaleritas rojas que están allá, eh, cuestan millones de dólares al año. Sí. Esa publicidad se vende eh, eh, por contrato multianual de 2, 3, 4, cinco años. Entonces la, la, la, las empresas se deleitan. Eh, ya aquí en esta misma área, eh, el 31 de diciembre, se aglomeran más de un millón de personas a esperar el tradicional... Eh, de, de, de despedida del año y dar la bienvenida al nuevo año, eh, la famosa esfera, que es una esfera de luz, que sube en los últimos 10 segundos y entonces se hace el conteo regresivo. Y ahí entonces, uh, nada, la gente se besa, hay artistas y es una experiencia muy bonita. Yo la pude vivir junto a mi esposa hace unos años. Tuvimos que llegar a aproximadamente a las 11 de la mañana y ya habían cientos de personas. ¿Qué? Eh, sí, sí. Para, wow. O sea, te cuento, Mayelin, que para tú estar en un restaurante, por ejemplo, detrás de nosotros, donde está eh, la parte de la de la escalerita roja, como se conoce, hay un Bee. Y hay algunos hoteles, por ejemplo, yo estoy aquí cerca del de Marquis, eh, un hotel también emblemático de aquí, de, Monta, de, de Times Square. Y tú reservar, eh, bueno, está el, el View, un restaurante que está allá, que es giratorio, que le da la vuelta al edificio, 300, bueno, eh, en los 390 grados, y, y tú puedes ver toda la ciudad. Para tú reservar, tienes que reservar ya, todas las reservaciones están vendidas, para el 31 de diciembre. O sea, las personas se reservan eh, bueno, eh, meses, años antes para tener una mesa en un restaurante y poder ver todo el esplendor, la cantidad de gente, el espectáculo artístico, desde la comunidad de un restaurante. Ahora, lo que, por ejemplo, en el caso de nosotros, que vinimos sin, sin conocer eh, la metodología, llegamos como a las 11 de la mañana y ya estaba lleno uh -huh. Y tuvimos que durar desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la mañana sin poder movernos. ¿Por qué? Porque aquí la, la, la, la policía va cerrando como si fueran cerca de animales. Claro, uh -huh. comparando para que me entiendan. Cerca, entonces van cerrando. Cada vez que se llena una esquina o un cuadrante, lo cierran. Ahí tú solamente puedes entrar, no puedes salir. Porque una vez tú entras ya, la cantidad de gente es pegada uno al otro. Entonces tú no puedes ni que salir, que voy para el baño. Nada. Qué difícil. Si no, Yo estaba pensando no, eso. De verdad que se lo digo porque lo viví. Y, y es una experiencia que hay que vivirla, pero no es no es nada agradable. Porque, bueno, el frío, aunque el eh, 31 de diciembre siempre hace mucho frío, pero el mismo calor de tanta gente al lado tuyo, más todo tu abrigo que uno se pone, sí. tú puedes eh, mantener una una temperatura adecuada para tú poder soportar, pero, o sea, es parado y prácticamente tú dura, hay gente que dura más de 10 horas para poder estar, uh -huh. porque, por ejemplo, eh, aquí mismo, detrás de mí, hace una tarima, donde se han presentado artistas de la, de la talla de, de Billy Spears, Jennifer Lopez, eh, el mismo Romeo Santos, eh, entre otros artistas, entonces la gente quiere estar en primera fila, entonces, es un poquito eh, incómodo pero una experiencia bonita. Es decir, que esta área aquí es un área ya para, para esta época muy emblemática. Ahorita eh, me voy a mover a Rockefeller presente que es donde está el tradicional árbol de Navidad. te cuento, bueno, ahorita les voy a, a, a, a hablar un poquito más profundo, pero les cuento que este árbol de Navidad es natural, o sea, es una mata, un, un árbol de pino, mejor dicho que sí. se corta en un lugar, ¿verdad?, eh, eh, eh, autorizado, y, y vienen y lo, y lo plantan aquí, y, y ya ahí se queda. Eh, creo que todavía, bueno, sí, creo que ya lo, lo, lo colocaron, entonces vamos a ir a esa, esa área, de este presente, que es donde está la pista de patinaje, aquí en Nueva York, la más grande, hay varias, pero esa es la más grande y, y la más eh, eh, reconocida, ahí también se han filmado muchísimas películas, entonces vamos a ir a esa área, eh, que también es muy bonita esa momento. área. Sí. ahí le tengo no, una historia. Se escucha, nada, Roberto. No escucho, ¿Cómo fue? Ahora me escuchó. No, sí. Ahora fue que me escuchó. Ahora fue que me escuchó. Porque él después que detalló todo lo de Square. Tú sabes, porque él detalló todo lo de Square. Gente del barrio que lo que quiere ir a Nueva York para allá a trabajar. <risa> nada, más le dan, nada más quieren un día de visa. A gente que un día de visa. ¿Cómo tú le vas a hablar de que el 31 de diciembre está en Paraguay? Pero, Roberto, la gente en los barrios lo que dicen es: Oye, ¿qué de.? No va a decir dicho. Es que, ¿cómo habla de Tysco? ¿Cómo habla de Tysco? yo que estoy loco por un día de visa. Roberto, pregunta: ¿Cómo están los dominicanos? Que se está comentando lo de César allá. ¿Cómo están los medios de Estados Unidos? No sé si en el New York. ¿Salió temprano o no? Porque eso sea que tiene una vinculación muy fuerte. Eh, mira, eh, en realidad eh, aquí incluso eh, tenemos una cita con eh, el abogado Portela, un abogado penalista de aquí de la ciudad de Nueva York. Eh, íbamos a hacer la entrevista en vivo con él, ya que tenemos a Francis Rodríguez, para discutir este tema y ver eh, las posibles extradiciones. Sí, eso, eh, perdón, que te si te es Roberto, perdón que te interrumpa, Roberto, perdón que te interrumpa, hay personas que están preguntando si él va a ir de Colombia directamente a Estados Unidos o si primero va a pasar por Go o sea, por República Dominicana. No. De, de, déjame explicarte, esta mañana estaba escuchando al Procurador General de la República, eh, Yanalá Rodríguez, aquí, como te dije, eh, una tenemos una cita con el abogado, pero eh, para otros temas, entonces no pudimos coordinar para que se pudiera hacer eh, ahora en la mañana, porque tenía, él tenía ya compromisos previos. Pero si sí Francis, estará ya con nosotros. Déjame decirte que según el mismo procurador de la República Dominicana, él citaba que realmente eh, él está siendo eh, solicitado por las autoridades de aquí, digo, del Estado de la Florida y también Puerto Rico, que también pertenece a, a, a, a aquí a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Eh, no se puede juzgar a dos personas, por el mismo hecho. Si se extradita a la República Dominicana y se le formulan cargos a el Abusador, no se podría traer a Estados Unidos para juzgarlo por el mismo delito de narcotráfico, ¿entiende? entiendes? Y lavado de activos, que son dos de, de una lista de, de, de, de, de, de delitos y le están... Eh, a, a,